Los sonidos del español. X, X, sonido KS. ¿Sabes cómo pronunciar la X en español? Primero, esta letra varía un poco su pronunciación. Su sonido más común va a ser como K, más s. y nos quedaría Segundo, la X al inicio de la palabra se pronuncia como una S. Por ejemplo, xilófono, silofonista, susa o sunia. Tercero, antes de una consonante, la X se pronuncia como K más S, es decir, c Por ejemplo, exportar, sexto, excelente. Cuatro. Cuando la X va entre vocales, también se pronuncia como K más S. Por ejemplo, examen, saxofón, boxeo, exacto. Cinco. Si la X está al final de una palabra, va a sonar también como una k. Más s, C, s. Ejemplo, Félix, guadix. Sexto. Algunos nombres de lugares de Latinoamérica, la X suena como J. México, mexicano, Texas. Con X se escribe sexto. Sexto. Con X se escribe exacto. Exacto. Con X se escribe saxofón, saxofón. Con X se escribe taxi, taxi. Con X se escribe xilófono, Silófono. Con X se escribe excelente, excelente. Con X se escribe boxeo boxeo X X Al inicio de las palabras sería como una S y nos quedaría así sa sa se se si si so so su X, X, X, X, X, Exacto X, Exacto. Boxeo. Boxeo existir Existir saxofón saxofón, sunia sunia, x, x, sonido, x, x, flexible, flexible, boxeador, boxeador, oxígeno, oxígeno, saxofón, saxofón, primeros auxilios, primeros auxilios, explosión, explosión, existir, existir, boxeo, Boxeo. Excavar. Excavar. Textos. Textos. Rayos X. Rayos X. Examen. Examen. Exagerar. Exagerar. Exhausto. Exhausto. Santoma. Santoma. Susa. Susa. Senón. Senón. Exégeta exégeta xerox. xerox xerox boxeo boxeo xenofobia xenofobia oxígeno oxígeno maxilar maxilar óxido, óxido, taxi, taxi, xilófono, xilófono, anexo, anexo, exótico, exótico, saxofón, saxofón, Éxodo, Éxodo, Sexo, Sexo, Sulum, Sulum, Sunia, Sunia, Susa, Susa, Sueta, Sueta.